Bueno, estoy muy contento con, con, con la reunión del día de hoy porque digamos que con los papitos eh, casi no, no tenemos contacto eh, y este año queremos implementar varias estrategias nuevas que involucra estar más, más, más pendiente de ustedes. La idea es poder charlar con ustedes y poder mostrarles un modelo diferente de implementación Digamos que el propósito del día de hoy es contarles tres cosas fundamentalmente. Todo el tema de certificaciones, el nuevo enfoque de implementación de libertarios y finalmente las nuevas experiencias que queremos desarrollar este año para ustedes. Entonces sin más preámbulos porque, y con, respetando mucho a las personas que llegaron puntuales, vamos a iniciar con el primer proceso. Resulta que este año decidimos darle un vuelco a la estructura curricular que tiene Libertarios en cada uno de los programas en Emprendimiento, Programación, trading, oratoria, Liderazgo y Persuasión y decidimos alinearnos con varias universidades. Este año vamos a tener certificaciones no solamente de la Universidad de Michigan en Python sino también en Emprendimiento. Vamos a tener eh, también certificaciones eh, de la Universidad de Nueva York vamos a tener eh, certificaciones en la segunda versión de Python para crear videojuegos con la Universidad de Alberta en Canadá eh, en liderazgo y persuasión vamos a tener dos certificaciones una de la Universidad de Hopkins y, eh, y de otra universidad también de Estados Unidos que es la Universidad de Washington y eh, vamos en el tema de trading también vamos a tener eh, certificación de la universidad de los andes para los que no están en colombia la universidad de los andes es una de las universidades más prestigiosas eh, y más importantes en colombia y eh, digamos que la idea es empezar a, a, a mirar cómo hacemos para poder certificarse en cada una de estas universidades eso implica que el currículo eh, va a estar alineado para lograr pasar esos exámenes y lograr entender los contenidos de, que nos plantean estas universidades. Eh, al igual que la gente que ha hecho Python, esas certificaciones se pagan aparte. Obviamente hay que pasar en los exámenes eh, con un 80% de aprobación. O sea, no es que solamente compren el cartón y ya, hay que pasar los exámenes con un 80% de, de aprobación y las asignaciones tienen que estar al 100%. Listo, entonces vamos a trabajar este año en, en ese sentido, en, en poder, eh, digamos, de alguna manera certificarnos en, eh, a través de, de estas universidades. Es como la, la primera noticia que tenemos para ustedes. Todos nuestros cursos van a tener una certificación eh, en cada una de estas universidades. La segunda noticia que teníamos para ustedes era la siguiente, que va a ser muy importante en el proceso de implementación. Nosotros queremos eh, empezar a implementar un modelo centrado en la consecución de hábitos. Para los papitos que eh, hayan leído un libro que se llama Hábitos Atómicos, eh, si no lo han leído, igual se los vamos a dejar ahí en, en, en, en sus WhatsApps, para que lo puedan leer, porque va a ser muy importante que puedan estar alineados con, con esta visión de implementación que nosotros queremos desarrollar. Lo que plantea este libro, fundamentalmente, es que mucha gente inicia el año con unos propósitos, con unas ganas de, de cambiar, eh, digamos, algunos hábitos que tienen, ¿cierto? Dejar de fumar, empezar a hacer deporte, ahorrar más, en fin, digamos que Mucha gente habla de, de, de poder cambiar algunas algunas maneras eh, con las cuales se comportan. Y eh, la dificultad que encuentran estas personas para poder cambiar es fundamentalmente que intentan cambiar lo que hacen, pero siguen siendo la misma persona. ¿Sí? Entonces eh, hay un ejemplo muy importante en este libro y es, por ejemplo, le dicen a una persona, le ofrecen un cigarrillo, digamos. Una persona que quiere dejar de fumar, le ofrecen un cigarrillo. Y esta persona dice, no, estoy tratando de dejar de fumar. Eso quiere decir que aún se concibe como un fumador que está tratando de dejar de ser. ¿sí? Mientras que le ofrecen a otra persona ese mismo cigarrillo y esa persona dice, no, yo no fumo. Yo antes era una persona que fumaba, pero ahora ya no fumo. ¿Verdad? Es una pequeña diferencia lingüística, pero lo que implica es el cambio de identidad, ¿verdad? Es decir que para que hayan hábitos eh, de largo aliento, tienen que estar atados a un cambio de identidad, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos esta idea y la llevamos a la práctica en cada uno de nuestros cursos, en oratoria, en liderazgo, en persuasión, en trading, en todos estos cursos, lo que encontramos es que si quisiéramos que nuestros chicos fueran emprendedores, fueran eh, traders, fueran programadores, tendríamos que darles herramientas para que ellos puedan expandir su identidad. ¿Qué implica eso? Implica que la implementación de libertarios no puede ser, ya no puede ser, solamente una clase, donde nos vemos una vez a la semana o de si estás en otro curso dos veces a la semana o tres veces a la semana ya no sería eso, sino sería una implementación que estuviera atada a eh, cosas que se hagan en la casa retos que se hagan en la casa y seguimientos a las familias es decir, que podamos charlar con los papitos, ya no solamente para decir, oye, toca pagar, sino empezar a charlar, así sea, 15 minutos con cada uno de ustedes, con los papitos, y empezar a mirar cómo podemos hacer mejoras del 1%. Si tu hijo está en programación, empezar a mirar en lo cotidiano, en el día a día, en cosas que no impliquen una gran carga operativa, ¿cómo podemos hacer mejoras del 1% para que puedan, eh, digamos, vivir la identidad del programador, o del emprendedor o del trader? Ese tipo de cosas. Y uno, ¿cómo puede vivir? O sea, ¿cómo se constituye la identidad? Fundamentalmente, las identidades se constituyen a partir de los hábitos, precisamente. Es decir, tú puedes decir que eres futbolista solamente si juegas fútbol. Si no juegas fútbol, pues no podrías llamarte futbolista, ¿verdad? ¿Verdad? Así que si eres un emprendedor, si queremos construir y expandir la identidad de nuestros chicos como emprendedores, tendríamos que hacer algo que esté asociado con el emprendimiento, ¿verdad? Vender algo, negociar algo, empezar a mirar cómo podemos mirar el día a día eh, y que de manera natural, que no sea forzado, poder conectar un hábito como cepillarse los dientes con otro hábito que tenga relación con alguno de nuestros cursos. Para lograr esto, para lograr impactar en los hábitos y en la identidad de nuestros chicos, necesitamos tener mucho contacto con ustedes. Entonces, dentro de la implementación, vamos a estarlos llamando, 15 minuticos tranquilos que no van a ser eh, sesiones muy largas, pero vamos a estar charlando mucho con ustedes porque nos queremos articular y queremos que no solamente ofrecerles un servicio donde su hijo está una hora conectado con nosotros, sino poder entender un poquito más las realidades de las casas y mirar cómo podemos afectar los hábitos y con ellos la identidad de los chicos. Es como el segundo punto que queríamos. Primer punto, para los que acaban de llegar, el tema de las certificaciones. Todos nuestros cursos este año van a tener certificaciones por universidades de renombre. Y el segundo punto, las implementaciones de libertarios no solamente van a ser clases, sino vamos a empezar a trabajar para que podamos expandir la identidad de los chicos a través de llamadas 15 minutos para poder entender un poquito cómo podemos ampliar el rango de acción de lo que vemos en las clases. Listo, este será el segundo punto que tenía para decirles el día de hoy. El tercer punto, eh, yo voy a estar viajando mucho este año, mucho, no solamente en Colombia, sino vamos a tratar de ir a Bolivia, a Perú, Vamos a tratar de ir a México, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a estar viajando mucho este año porque queremos eh, eh, empezar a desarrollar experiencias. ¿Sí? Es decir, que no solamente sea la clase virtual, sino que podamos tener experiencias vivenciales. Entonces un día me puedo ir a Medellín y nos vamos a hacer un tour, a conocer a, a, a un emprendedor en Medellín o... Por ejemplo, este año hicimos el tema del Web Congress y eso le gustó mucho a la gente. Entonces, empezar a mirar cómo hacemos convenios con universidades, convenios con eh, empresas, convenios que nos permitan eh, poner en práctica lo que estamos planteando. Uno de esos convenios eh, es en México. Entonces, para que sepan, eh, este año en junio... Nos vamos a ir a México, todos los que nos quieran acompañar. Allá en México tenemos el hospedaje, tenemos la comida. Lo que tendrían que buscarse serían los pasajes para poder ir eh, a un convenio que tenemos con el CIES, que es como un centro de niños superdotados. Eh, para ellos lo que nosotros hacemos digamos eh, está como en la línea de la superdotación porque digamos para ellos que un niño emprenda, que un niño haga trading o que programa pues no es, no, no es muy normal entonces vamos a ir a mostrar lo que hacemos en Libertarios vamos a, a tener muestras eh, y vamos a prepararnos para poder hacer esas muestras y que sean increíbles entonces así como lo que va a pasar en México de pronto eh, va a haber otro evento en Medellín y todos los chicos que están en Medellín, vamos eh, a desarrollar ese proceso. Los que están en Barranquilla, los que están en Perú o los que están en Bolivia, voy a tratar de moverme o de consolidar equipos en los territorios para que Libertarios no sea solamente un tema virtual, sino también un tema presencial y de experiencias. Queremos que convertirnos en, en, en, en las experiencias resonantes más increíbles que los chicos puedan tener para que puedan eh, desarrollar todo ese potencial que tienen adentro y sobre todo que pongan en práctica lo que estamos viendo en las clases. ¿Listo? Entonces, este año vamos a ir a muchas universidades, vamos a ir a muchas empresas, vamos a ir a muchos eventos y, y, y vamos a ver a estos chicos en tarima hablando y mostrando lo que saben hacer. ¿Listo? Esa era eh, la, la, tercera, la tercera idea que quería plantearles. Y, y ya, esa era como la, la presentación de día de hoy. No sé si tienen preguntas. Quería hacerlo muy, muy cortico porque sé que son un viernes a las 7 de la noche. Ya estamos cansados de la semana, así que quiero saber qué preguntas tienen, cómo lo ven. Okay. ¿Sí? Buenas noches a usted y a todos los papás que se encuentran presentes. Pues la pregunta que realizar es, es digamos el tema de estos congresos de emprendimiento que están hablando de méxico de diferentes países sí. eh, digamos que tiene eh, eh, planificado en el tema logístico para el desplazamiento de los niños o, o cómo como mirado eso tipo de campamentos y como de o, o, como o sea lo que le preocupa como papá es saber cómo se va a, a estructurar esta idea para que ellos pues vivan la experiencia obviamente y también, pues, le genera pues, esa tranquilidad de que van a estar en ese acompañamiento constante, pues, porque es lo más importante, ¿cierto? Claro, la idea sería que ustedes fueran con ellos. O sea, que los, papos, los papás están invitados a todos los, los, los eventos. ¿Sí me explico? <coughs> en el tema particular de México, digamos que lo que hicimos fue lograr el hospedaje y lograr, digamos, la comida con las mismas familias de los niños que están allá. Y la idea sería... Eh, que, que el transporte si sí corriera por parte de las familias que quisieran ir al evento. Todos estos eventos son voluntarios, ¿no? Eh, y la idea es, digamos, abrir los espacios para que las familias vayan con los chicos. Digamos, no, los niños no van a ir solos. ¿Sí me explico? O sea, vamos a abrir los espacios para que puedan estar con, con los chicos y que, y que la idea es que va, sean planes en familia. Sí, así como vamos a salir mágico, así como vamos a. Al parque, que ahora los planes con Libertario sea ir a los eventos eh, con la familia. La idea es que, que vayamos en familia. Son planes familiares. Sí. ¿Listo? Eh, Javier, hola Javier, ¿cómo estás? Hola Michael, ¿cómo estás? Tiempo muy sin bien. verte, hermano. Sí, hace rato no nos veíamos. Pero he seguido muy puntualmente los avances de mi niña. Sí, está muy pilosa, muy pilosa. Sí, no. Y entre otras cosas ese curso de persuasión nos está saliendo el tiro por la culata. ¿no? Porque ya ahora cuando quiere cosas ya no nos las pide, sino que negocia con nosotros y termina saliéndose con la suya. Qué chévere, nos va a tocar entonces que, que, que los papitos también entiendan las técnicas de persuasión. Sí, las últimas sesiones les dimos tips muy muy efectivos. Y, y los, los aplic. aplican nos pues aplica Mi esposa está conmigo, ella quería hacerte una pregunta Sí, adelante eh, No, del tema, no entendí mucho el tema de, de lo de viajar eh, Te refieres cuando dices no del hospedaje ¿Cómo es la lógica? No entendí la, la logística, la logística. La Listo, logística. resulta que eh, hay un centro para niños superdotados en México ¿Verdad? Ellos, eh, las familias nos van a hospedar en la casa de ellos y nos van a dar la comida. ¿sí? Los de los mismos colegios, el, el mismo colegio para niños superdotados se va a encargar de eso. ¿Sí me explico? Ya el tema de etiquetes, ya el tema de, de, del desplazamiento hasta México, pues ya correría por cuenta de, de las familias, pero ese es como el convenio y ellos ya han hecho varios convenios como de intercambios y ese tipo de cosas la idea también en algún momento que ellos quieran venir también la, la idea sería que que pudiéramos eh, los que quieran pues obviamente hacer el intercambio poder desarrollar el proceso pero eso es como básicamente la idea así como que eh, las familias ofrecen su casa eh, y nos dan el hospedaje, eh, digamos, a, a, en las casas de los chicos y, y la comida y nosotros tendríamos que, que poner como el transporte eh, para poder llegar a México. mejor. Dicho. Eso sería como la lógica ah, en el no, tema pues, de México. ¿Sí? Una pregunta, hermano. Eh, eventualmente, si nosotros quisiéramos, pues por muchas razones logísticas y, y también de comodidad, y asumir nosotros ese rubro se puede hacer, ¿verdad?, es decir, sí, no hay, nosotros. Sí, no hay ningún problema, nosotros no tenemos problema con eso. La idea, digamos, de todo esto es expandir el, el, el, el, el número de experiencias que tengan los chicos, ¿sí? y que puedan eh, poner en práctica, o sea, como que haya mucha ejercitación y muchos contextos resonantes en la vida real. Entonces, va a ser lo de México, va a ser ir a conferencias, ir a dar las conferencias en universidades, eh, vivir experiencias en empresas o con emprendedores, visitar eh, fábricas, ese tipo de cosas. Y por ejemplo, en el curso que está María José, que es de oratoria, se llama oratoria y persuasión, ¿verdad? Sí, oratoria, el objetivo, y persuasión. El, el objetivo final es... ¿Hacer alguna conferencia o cómo sería el objetivo final este de curso? Año, Este año eh, queremos que ellos dicten conferencias o que planteen, eh, digamos, discursos persuasivos ante públicos. Entonces la idea sí sería que pudiéramos aplicarlo. Eh, y digamos que también cuando juegan el videojuego, cuando estén jugando los videojuegos, están poniendo en práctica, digamos, las habilidades de liderazgo, ese tipo de cosas. No solamente oratoria, sino oratoria, liderazgo y persuasión. Entonces la idea sería este año poder eh, hacer prácticas frente a, frente a los tres ámbitos. No solamente oratoria, sino también procesos de liderazgo, eh, ya sea comunitario o ya sea, digamos, en las instituciones en las cuales ellos trabajan, digamos, eh, sí, se desenvuelven. Y también en el tema de, de, de persuasión. Y digamos que este año va a haber un énfasis y es, digamos, eh, vamos a trabajar un poquito más eh, el currículo que plantean estas dos universidades para también que se puedan certificar. ¿Listo? Muchas gracias, hermano. Muy amable y felicitaciones por todos estos avances. Muchas gracias. Vamos con Karen Pérez y luego Álvaro Patiño. Hola, Michael. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Eh, bueno, de pronto eh, pedirte que frente a esos eventos que son internacionales, pues se programen con tiempo y nos avisen con tiempo para localizar los tiquetes, pues todo con tiempo ya, porque hay que cuadrar agendas, pues, tanto de los papás como de los niños. Perfecto. Sí, yo sé que es en junio y en estos días, digamos, les voy a concretar el día y la hora para que podamos alinearnos y, y, y tener en cuenta eso que estas... Ok, perfecto. Bueno, y en cuanto a las certificaciones con las pues, universidades, bueno, ¿ustedes apoyarán el proceso de preparación para la presentación del examen? De eso es lo que se va a tratar los cursos. Uh -huh. Lo que vamos a hacer, como hicimos en Python, es coger eh, pregunta por pregunta y empezar a explicarles en el caso oratoria, pues vamos a tratar de vincular eso con los videojuegos y con experiencias para que lo puedan eh, para que digamos no pierda el formato del del, del curso sí o sea que podamos coger pregunta uno cómo se resuelve esto y, y, y digamos desarrollar la enseñanza a través de un videojuego es como la la, la idea que queremos desarrollar este año con con todos los cursos okay. listo o a sea, pregunta por pregunta y explicarla listo Álvaro, tienes la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Uh, Bueno, ¿Qué tal? mi pregunta, la primera era de la fecha, ya acabas de decir que es de julio. Mm, la siguiente pregunta era cuántos días va a ser, cuántos días va a ser y... Y bueno, supone que si vamos a ir los papás con ellos, pues yo por ejemplo teletrabajo, pero obviamente no me, tengo, que, tengo responsabilidades y hacer cosas. Entonces, quisiera de saber cómo será la intensidad de esas, de esas actividades, es digamos de 8 a 5 todo el tiempo, ¿cómo es más o menos? Digamos que en este momento lo que nosotros planteamos es que es una semana de actividades y serían, eh, digamos, muestras de lo que los chicos pueden hacer, así que no, no va a ser todo el día. Digamos, sería más o menos una horita, dos horitas al día, digamos, en las presentaciones Y también que puedan socializar y conocer las presentaciones de los otros chicos Digamos que no es como una camisa de fuerza que tienen que estar de 8 a 5 en ciertas cosas, ¿no? Sino que, digamos, tenemos un horario ahí flexible ¿Listo? Listo, Magdalena Limashi Y luego Nicolás González Está silencio al micrófono. Hola, buenas noches. Eh, hola. ¿qué hola. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches a todos que están en este medio. Y me encanta eh, que están... Eh, me encanta lo que usted está eh, programando los eventos, todo eso. Y quisiera hacer una pregunta que de, usted decía, ¿cuál por México, por Perú y por Bolivia y no sé, más o menos, qué, ¿en qué mes estaría por Bolivia o por Perú? Tenemos que organizarlo, mejor dicho, nosotros cada mes les estaríamos avisando más o menos cuáles van a ser las giras de ese mes y para que nos podamos organizar y igual les avisamos, digamos, porque la idea sería avisarles a todos los estudiantes de, de esas zonas y así sea visitarlos, hacer un video, desarrollar algún evento, pero la idea es que nos podamos acercar mucho más y que podamos visitarlos, o en dado caso, eh, generar una experiencia con alguien local. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, desarrollar eh, un, una... digamos, una, una, una actividad que tenga que ver con el curso en el cual los chicos de ese país están desarrollando e implementarla, pero les vamos a dar digamos toda esa programación al inicio del mes ¿listo? para que estén preparados Dale, buenísimo, gracias listo Nico, Nicolás González buenas noches a todos hola Bianca, hola, ¿cómo estás? hola Nico ¿Cómo, están? ¿cómo van? excelente, ¿cómo les ayudó muy bien, gracias bueno, profe, pues felicitarlo por el programa de libertarios, de verdad que, que para nosotros pues es eh, un apoyo grandísimo, pues en, en el estilo yo te que llamo que somos Home School y bueno, la disposición que usted tiene con, con nosotros y pues imagino que con todas eh, las personas que, que apoyamos su su programa pues es espectacular, muchas gracias no, eh, bueno yo quería hacerle una preguntita Nosotros, pues, ¿Sí? que tú sabes como familia se, se, se planea unos objetivos ¿no? en el año y pues eh, el objetivo digamos que eh, como familia es, eh, es la educación financiera en esta época pues este año queremos ese objetivo con Nico eh, y estamos en eh, pues mirando diferentes fuentes de ingreso y una es la que alguna vez le, le comenté sobre Python, como sí. Nico, ya terminó. Y, y queremos hacerle como el currículum de con todo, pues con todo su historial en lo que ha he hecho, pues inicialmente con Python y otros, otros cursos que ha tenido. Eh, quisiera saber si hay como una especie de apoyo para hacer ese currículum, luego colocarlo en LinkedIn, en, en el empleo.com, y, y también como una especie de. de, de no sé, consejos algo así, pues uno lo, te, lo tiene en cuenta, pero pues chévere que, que venga como parte de libertarios en una entrevista de trabajo. Nico ya en estos días, eh, pues todo pues con la bendición de Dios, eh, tuvo una entrevista de trabajo y pues, pues me sorprendió excelente como, como estuvo ahí. Eh, entonces, eh, pues bueno, me pareció chévere y, y sería como como interesante de pronto algunos tips, ¿no? para eso entonces eh, pues tenemos ahí algunos algunos temitas ya planeados y bueno dios nos está dando la dirección para para que se creen así si somos inspiración para otros eh, compañeros de libertario pues bienvenida la bendición para todos no me encanta esa idea me encanta y vamos a trabajar esa idea no la tenía en el radar eh, digamos tan inmediato pero bien, de una, voy a trabajar en ese tema y cómo podemos ayudarles para poderse presentar a convocatorias o, a, o incluso donde poder conseguir rápidamente trabajo ahorita con el tema de inteligencia artificial eh, yo creo que, que muchos chicos podrían fácilmente desarrollar eh, trabajos como copywriting, incluso como programadores con inteligencia artificial Así que listo, lo voy a tener muy en cuenta. Sí, sí. En cuenta. Entiendo que en el primer punto, no podemos estar eh, conectados, no, disculpo. Eh, eh, o Se habló algo sobre las certificaciones, ¿cierto? Sí. Entonces, la, idea es, la idea es que todos los cursos este año puedan tener certificaciones de estas universidades. La Universidad de los Andes, eh, el tema de, de trading. La Universidad de Michigan pues ya venía con el tema de Python, la Universidad de Nueva York, eh, todo el tema de emprendimiento. La Universidad de Washington y la Universidad John Hopkins eh, con el tema de oratoria. Y lanzamos un curso nuevo este año para programación de videojuegos y resolución de problemas en Python también con la Universidad de Alberta. Es de Canadá. Sí, eso es de Canadá. Entonces, la idea es que todo lo que desarrollemos esté apuntado a poder lograr estas certificaciones, o sea, enseñarles cómo resolverlo, como lo que hicimos en Python, pero ya, digamos, en, en, los otros, en los otros cursos. Esa es la idea, como orientar el currículo hacia allá. Ya, y esas eh, universidades, pues aparte de la certificación, que es súper valiosa interesante, ¿también hay algún apoyo, de pronto, como en el tema de... de, de de impulsarlos a un emprendimiento, a su primer empleo, a un, no sé, a algún semillero, a alguna empresa internacional. Nosotros internamente en Libertarios queremos orientar el proceso hacia allá. Vamos a estar sí. muy pendientes de cómo hacer para poder, eh, sí, vincularlos a, a, a Headhunter que estén buscando, sobre todo en el tema de programación. Sí, como que ese es uno de los proyectos que queremos implementar, pero que todavía no, no, no les hemos dicho hasta que concretemos como las alianzas. La idea sería que todos los chicos que estén en programación puedan eh, presentarse a entrevistas de trabajo y lograr trabajar en, en las empresas de conocimiento que están cambiando el mundo. Okay. En eso estamos trabajando. Pero pues cuando lo tengamos bien concreto, pues ya les estaremos avisando. Súper, súper chévere, gracias, profe. Bueno, y con el tema de, de los viajecitos, pues que a todos nos gustan, ¿no? <ríe> este, eh, ¿hay, ¿Va a haber alguna planeación de pronto a nivel nacional? Porque, bueno, vamos a ver si, si internacionales pues, no pueden apuntarse, pero digamos de pronto a, a, a nivel Colombia, sé que hay otros compañeros en el extranjero, pero pero a nivel Colombia, ¿alguna planeación como para que uno de pronto pueda organizar su agenda? pues nosotros les estaremos diciendo al inicio del mes cuáles van a ser las actividades eh, digamos en cada una de las regiones sí. si en algún momento pues les gustaría también acompañarnos y desplazarse a esas regiones pues sería increíble no lo habíamos pensado de esa manera sino que yo me desplazara hacia las regiones para sí. poder desarrollar el tema pero pues esa es una muy buena idea si alguna familia dice no eh, queremos irnos a tal actividad que hace Libertarios a, y desplazarnos a tal ciudad, pues no, pues súper bienvenidos y, y, y sería fantástico poder compartir eh, entre todos nosotros en las regiones, sería muy chévere. Sí, sí, genial, y bueno, pues de antemano, pues aquí tienes una sede en Villavicencio, los que genial. puedan venir, pues bienvenidos y es chévere formar pues esos lazos de, de, de emprendimiento y de ese pues, actividades para apoyar a nuestros hijos, ¿no? Creo que eso es lo sano y, y así es como podemos eh, demostrar que los amamos <ríe> con este amor. Entonces, bueno, bienvenidos por acá, Vicencio y cuenta con nosotros, ya sabes, Michael, en lo que vamos a apoyar. Listo, muchas gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Bueno. Eh, Javier. Eh, Michael, una pregunta, hermano. Sí, sí. Eh, para estas certificaciones internacionales, ¿qué nivel de inglés requieren los niños? No, les traducimos todos nosotros. No requiere nivel de inglés. No requiere ningún nivel de inglés, porque nosotros, eh, digamos, les ayudamos a resolver las preguntas en español. O sea, les explicamos para que entiendan cómo resolver esas preguntas en español. Y el traductor de Google les traduce la página donde está el examen. ¿Y la certificación tiene validez internacional también? Pues digamos, no es una certificación, digamos, con créditos universitarios, pero pues digamos, es un diploma eh, virtual de cada una de estas universidades. Perfecto, hermano, O sea, son cursos, son cursos que hacen adultos y nuestro trabajo es convertirlo en, digamos, pedagogizarlo para que lo pueda entender hasta un niño pequeño. Chimplico, y pues está Perfecto. en inglés. Entonces, es como traducirlo tanto en la etapa de desarrollo en la que está como, digamos, traducirlo al español. Perfecto, hermano, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bianca o Nico? Hey, hola, Michael. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, mira, yo te iba a preguntar una cosa es que yo hace un tiempo vi algo en tu, en, tu, en tu página, en las redes sociales, unas charlas que ibas a dar de algo, de, de, de temas de educación, unos seminarios, unas cosas así, pero no sé si sea también de libertarios o si sea con otra empresa, que eran unas de, charlas, como unos seminarios que iban a ver para temas de, de, de educación, de, de, de, educación de, de todo escuela? este tipo no era unas charlas que iban a ver o que, que eran varios panelistas pero estaba en tu pa, en tu página que hablaban como el tema de, de educación de todo este tema ahorita de cómo se busca pues en los colegios como todo este tema de adoctrinamiento y de, de ideología okay. de género y esas cosas algo así me pareció ver pero es que no perdí como el, el récord de eso lo que Sí, eso, es, eso se va a desarrollar, eh, digamos, si es en el perfil que tengo de temas más como políticos y era un tema de educación sin escuela, era un tema de, de, de cómo hacer educación sin escuela porque muchas familias están preocupadas eh, por algunos temas sensibles en, eh, que se están desarrollando en los colegios y, y es como... Darle las herramientas a las familias para que puedan eh, implementar educación sin escuela. Ese es, es el tema que estamos desarrollando allí. Ah, ok. Bueno, yo después entonces te escribo porque sí, sí me interesa porque nosotros hacemos educación sin escuela, entonces es por eso. De una, de una. Escríbeme por interno y, y lo desarrollamos con la Academia de Ciencia Política. ¡Listo! ¿Algo? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, sí, Bianca. Este, eh, Michael, eh, es que hablaste de algo que de trading también hay certificación. No sé sí. en cuál es la universidad. O, universidad cierto. de los Andes. Ah, ok. Y nosotros como estamos eh, los adultos estamos haciendo trading, ahí tenemos certificación. Nosotros lo, ah, para los niños. Lo que pasa es que, digamos, los que venían antes Estaban viendo el currículo normal de libertario. si ¿Sí me explico, estos son eh, elementos nuevos que vamos a introducir eh, para que las nuevas personas puedan, eh, digamos, poderse certificar porque digamos el maestro Germán lo que ha desarrollado no, no, no, no está alineado con, con las preguntas que les van a salir en el examen si ¿Sí me explico, entonces la idea es hacer la transición Primero con los chicos y desarrollarlo con los chicos y ya más adelante con los adultos. ¿Y nosotros los que estamos en, en antiguos, vamos a seguir esa transición o cómo? Funciona? Sí, pero primero digamos lo vamos a hacer con los chicos Ajá. para poderlo hacer de, de, luego con los adultos. Ah, bueno, porque sí, sí me interesa. Listo. <risa> Listo, gracias. Listo. Gloria Benítez. Hola, buenas noches. Me Hola. excusas si de pronto esto ya lo... ya atendiste esta inquietud porque entré unos minuticos tarde y es para las certificaciones ¿hay relación con la asistencia de los niños o el día que no pueden? ¿Cómo se suple eso o cómo se manejaría? Pues digamos que eh, hay, varias, hay varias rutas. La primera, ustedes siempre pueden pedir eh, refuerzos. Cuando yo veo que algún chico está muy perdido y está muy atrasado lo que hacemos de refuerzos, esa es una ruta, la otra ruta es, eh, digamos, este año vamos a modificar también la plataforma como el diseño de la plataforma va a quedar mucho más linda, mucho más amigable, así que esperamos que también puedan apoyarse con las sesiones grabadas en la plataforma y, eh, digamos, ya el último recurso, si nos toca, digamos, cambiarlo de grupo para que pueda, digamos, adelantarse e ir al ritmo de, de los otros chicos así Esas han sido como las tres estrategias para que podamos apoyar a, a tu hijo. La fundamental es pedir refuercitos, ¿listo? O sea, si algún día no puede, hacemos un refuercito y, y, y, y lo adelantamos, ¿bueno? Vale, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Javier? Mm, no, soy yo. Eh... <risa> Hola, ¿cómo estás? Yo quería saber, eh, mmm, bueno, no sé si me perdí de pronto al finalizando año 2022, estuve un poquito con, con muchas tareas y no pude escuchar cómo ha sido el proceso de mi hija en el, en el curso. No sé si pudiéramos es generar un espacio aparte, obviamente, porque esta es, una esta es una reunión de información general en la que tú me puedas explicar los avances de la mini, pues en la que tú me puedas explicar un poco más detallado lo que ha, lo que ha venido gestionando. La idea sería incluso eh, tener mensualmente una llamada de 15 minutos. O sea, la segunda diapositiva, okay. o sea, la segunda diapositiva tiene un propósito este. El modelo que queremos implementar este año es estar más cerca de ustedes, poder desarrollar pequeños informes de 15 minutos y poder desarrollar metas mensuales eh, donde eh, hagamos un equipo entre los papás y libertarios, para que puedan saber cómo yo? va el proceso y sobre todo como pequeñas mini tareas para poder reforzar los hábitos en función del curso que está tomando tu hija. Esa ¿Y esas es llamadas las harías tú? Sí, son conmigo. Las llamadas son conmigo. Oh, o sea, de charlar, oh, de, de, de poder mirar cómo empezamos a articularnos mucho más con la casa y, y pequeños mini informes que nos permitan mejorar las habilidades. Excelente, listo, vale, gracias. Listo, excelente. Perdona, Michael, me pregunta, pero la llamada es mm, eh, los tres, o sea, eh, tú el niño. ¿Sería y, con los papás? ¿no? O solamente los papás. Los papás. Ah, o sea, el niño no no tiene ese seguimiento contigo los 15 minutos. No, 15 no, minutos con los papás mensualmente. Exacto, para que los papás nos ayuden a, a, a... Porque los papás conocen el día a día. Es como que nosotros estamos ciegos frente a lo que pasa en lo cotidiano. Entonces queremos entender, bueno, en el día a día, cómo podemos conectar las enseñanzas con los hábitos cotidianos. Sí, el ejemplo que yo les daba es, bueno, todos los días se cepilla los dientes, ¿cierto? Okay. ¿Cómo conectamos un hábito que tiene todos los días con un nuevo hábito que esté asociado al curso que está viendo tu hijo? ¿Sí me Y para eso necesitamos eh, que ustedes se enteren más o menos que estamos desarrollando y eh, que necesitamos que nos apoyen. ¿Listo? O sea que necesitaríamos dar como el, el currículum del programa para tener... Sí, una... nosotros les vamos a estar diciendo, bueno, este mes estamos desarrollando esto. Ayúdanos con esto que se está viendo en este curso. ¿Sí me uh -huh. explico? Que queremos reforzar en la casa. Sí, sí, porque muchas veces uno, pues, bueno, lo ve ahí conectado, no, pues, se puede estar escuchando ahí, pero eh, tal vez la actividad que le dejan para entre ocho días o algo así, pues, ya uno no entiende, pues, ya no Python, pues, eh, o sea, uno entiende lo básico, pero ya, um, ya hay cosas muy avanzadas ahí que, que, pues, ni uno quiere meterse ni tampoco quiere, como que quiere, pues, ese espacio para ya el niño, ¿no? Que es su especialidad. Entonces, pues, la idea es, sí, la idea es empezar a, a articularnos más con la familia. O sea que qu queremos que el, a libertario se matricule la familia. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y así podemos implementar de mejor manera el proceso. Genial, sí, sí, porque así no puede encontrar otros espacios para desarrollar esa actividad que se está realizando en las clases. Exactamente. Ok, ok, bueno, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Bueno, así, ah, Álvaro. Una rápida, uh, pues a manera informativa, ¿no? Sí. Los, ¿Seguirá siendo el mismo costo que se ha pagado por las aplicaciones. ¿Subirá este año con todo con lo que agregaste? ¿Subirá más? Okay. No subirán. Son los mismos costos para ustedes que están en Latinoamérica. Eh, pero si nos vamos a ir a Estados Unidos este año y ellos iban a tener unos costos diferentes. Las personas nuevas que no estaban con nosotros eh, en Estados Unidos, en Texas, California y la Florida tendrán unos costos diferentes. Eh, si sí son más altos, pero ustedes no, ustedes siguen con los mismos costos. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Bueno, yo quiero agradecerles eh, que estén con nosotros este año. Quiero agradecerles la confianza eh, que, que nos tienen. Poder dejar sus hijos en nuestras manos es demasiado valioso para nosotros, para el equipo. Eh, estamos muy contentos de poder servirles a ustedes y poder materializar un sueño que es eh, ofrecer una educación completamente diferente que les permita enfrentarse a la vida real y, y, y por eso les agradecemos eh, y los felicitamos y los reconocemos por permitir a sus hijos estos espacios en Libertarios y, y, y nada feliz noche para todos muchas gracias y recuerden el futuro es Libertarios ¡Eso! ¡Libertarios!